para el canal, ah, mal que pase tripulación aquí alejo en esta ocasión vamos a vamos a, a, a organizar mi inventario que no lo he organizado, así que voy a volver cuando ya lo organice vale chicos, ya tengo organizado el inventario y, es, y mi mochila ya organizé todo en su respectivo lugar y estoy pensando en hacer una otra sala de cofres, tengo cofres encima que son exactamente lo mismo Estoy aquí obteniendo el hierro y todo esto Y creo que sí me puedo alcanzar para un yunque Estoy aquí Vale, entonces no se me a hacer los cálculos Y... a ver, esperen Quiero... quiero ir construyendo. Son tres bloques, a ver Uno Dos Tres Claro que me alcanza, a ver Y esto va así aquí aquí, acá y acá Y ya está, tenemos un yunque, chicos Vale, lo vamos a poner de momento Lo voy a tener ahí pero luego ya, ya lo cambiaré de lugar. Lo que sí es que me he quedado sin hierro. Tengo dos de, Bueno, o sea, sí, tengo más cosas aquí. No sé, pero tengo muy poco hierro. Y ahora lo, la otra cosa que quería hacer era hacerme un pico de diamante. Pero quiero ver antes si no tengo uno. Supongo que me ponga a hacer el No, no tengo. Entonces me haré un pico de diamante. Para obtener oscillanos. No sé si tenga. Tengo tres. Con eso no me va faltaría más eh, no sé si he encontrado un pozo de lava en la superficie de verdad no, ni ver un ¿sí? Vale. ya de un pico de diamante ya con un pico de diamante ya podremos picar obsidiana y a ver, dejen ver cómo se hacía la, la mesa de encantamientos que siempre me he oído cuántos obsidianos se necesitan no, se me, me falta uno solo puedo uno Pero he tenido un yunque, yo soy medio. Soy medio vale. Y ahora vamos a poner por aquí los diamantitos. Ah, sí, voy a botar este. este stack de. de antorchas porque lo saqué del de creativo, se ¿no podría decir. Igual tengo más por aquí, por ahí, ¿no? tenía más. En verdad no, me estoy quedando pobre. Vale. Lo que me gustaría hacer es encontrar un pozo de lava, aunque no sé si ya habrán encontrado uno. A ver, a ver tu mapa. no, no, lo cambié de tecla. Sí, esto es. A es. ver, por aquí hay un pozo de lava. Lo voy a teletransportar aquí al ladito. Así rápido. Me he y traído cubos a lo lo... ¿Tu casa? Bien, ¿Qué pasa? ¿Dónde es el cubo de lava? Vale, vale. ¿Cómo de la base se puede estar en el pozo de la base por aquí? Voy a estar exactamente aquí. Vale, vamos, si está, está exacto. Vamos a hacer así. Y vamos a ir a por nuestro pico a casa. Yo voy a poner barrajón acostumbrado, a Dios, me olvido que me cambi lo cambié de tecla. A casa. No, si no, porque si no me tengo después sobre la casa. Ahora sí, en casa. ¿Sí? Ah, lag en Minecraft. Les digo, después de este capítulo ya no habrá más lag, ya que no voy a tener el mismo ordenador. Acá. Vale, está. Carga, carga, chunks. Chunks. Vale. Y pongamos rápida. Mientras pico esto ya que a nadie le gusta ver esto de normal. De verdad chicos ya quitaré la cámara rápida porque solo necesitaba dos. Soy es normal y nos vamos a la casa. Dime que tengo cuero, aunque sea unos digi, unos 30, con 30 me sobra, de hecho, o sea, no necesito una mesa, ya, tengo 6 libros, que es un buen comienzo, tengo 10 de cuero y hojas, vale, eh, ¿cómo se hace O sea, Se así, ¿verdad? Uno de cuero aquí, y así, hoja, y tres de hojas, así, sí, exacto, me quedo con 7, de hecho, puedo tener más, solo necesito un poco de caña de azúcar, tenemos más caña de azúcar con nueve más exacto, o sea, algo cálculo, ya. 10. Vale, ahora lo que necesitaríamos sería cualquier madera. Vamos a elegir esta misma que la hemos tomado. Vale. Otro mod que me quisiera poner, la verdad. Vamos a poner así. Rápido. Eh, sería eh, uno que hace que los árboles se talen co como un HC. Ese, ese mod está, es librería. O sea... Es que es exagerado ¿Dónde haremos esto? Voy a usar el altar Este esta, esta altar lo usaré La por aquí Lo dejo a la decoración Y esto de aquí Va a ser Mi nuevo Sitio de encantamientos ¿Qué es esas porquerías? No, ¿qué hice? Dime que me lo devuelve el... Eso es normal Dime que me devuelve los tres me devuelve 4 ¿Qué? Chicos, acabo de encontrar el truco de... Para duplicar los libros En plan... Gasté 9 y ahora tengo 10 No, pero parece que es solo por probabilidad De ganar roto y todo, eso es normal <risa> No, ese ya lo tenía, eso es normal Vale, aquí Aquí, aquí Simétrico porque si no Vegeta se ¿Ve, enoja No, en verdad, me falta uno Vale, no importa Vamos a craftear la mesa de encantamientos que se está haciendo de noche. De hecho ya hay un creeper por ahí. Cabrón. No vengas. ¡No vengas, vale! La pólvora no viene nada mal, pero no va a soltar pólvora. Qué salto. ¡No! estoy todo normal. Luego cambiaré los cultivos, así que que voy a dejar así ver como están. Me gustaría tener patatas que no estén cocinadas, la verdad. Yeah. Vale, ya me quedo sin paté. Ala. Esto de aquí lo pondré en la casita el otro sobre el otro horno Ala. No de inteligencia, Mike. Vale, ahora sí, hacemos la mesa de, de encantamientos y ya. ¿Siete libros? ¿Qué? Espera, espera, espera, espera, espera. Hay que tener en cuenta de que sí si, si debe sobrar uno. Si, si sobra uno, que es para los encantamientos. Ya, dos librerías más perfecto. Vale. Cogería dos diamantes. Me quedo solo con uno. ¡Qué sad! ¡Hala! Vale. ¿Qué madera no necesito. Necesitaría el tres estas sillanas, de hecho solo son cuatro, vale. Y ahora vamos a craftear la mesa de encantamientos. A ver. Tú, tú, tú, tú. Por aquí. Tú, tú, tú, por acá. ¡Pum! Aprendiz de mago, ala. Luego era un directo en plan. Eh, cambiando la granja, así bueno. Pero cuando ven esto de seguro ya, ya. Ya lo haré en un tiempo, así Relájense. Vale. Esto sí sí va a quedar asimétrico. A menos que lo haga deforme. O sea, en plena... A menos que esto lo reduzca uno. Lo reduciré a uno luego. Pero luego. De hecho, esto de. Sí es asimétrico, creo. O no, no, no, no. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hice? Ah, sí, el. el, el... No. Ya tengo unos encantamientos. No, no lo usaré para nada. ¿Cuánto voy grabando? ¡Hala! Ya voy 8 minutos. Pues bueno, nada chicos, espero les haya gustado este capítulo. Ah, el capítulo en el que más cosas he hecho Pucha Y nos vemos en unos necesitos de nuevo con JT War. Lo siento, pero me voy a quedar sin PC Así que, bye quería mencionar que ya tengo computador, todo bonito, a lo mejor les traigo un video mostrándolo, y lo segundo es que por acá arriba a la derecha les dejaré una encuesta para ver qué quieren en el siguiente directo, te rayete o yetewor. Y nada, hasta chao.